Hey, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo estoy emocionado aquí con una de mis mejores amigas, carlet Ella pues ha estado en varios videos ya conmigo y pues bueno, ahorita estamos en uno más y en esta ocasión como pueden ver tiene un chicharito aquí en la playera y pues estamos haciendo la, el voiceover de los spots publicitarios que ya vienen en camino. Pues bueno, al fin, después de tantas esperas, después de tanta emoción de mi parte, no sé si de su parte también, hermanita como... Te sientes, cuéntame, ¿qué show? No, pues estoy muy feliz de estar aquí otra vez nuevamente contigo. Después de hace años que no nos veíamos, no grabamos, no nada. Igual la pandemia y, y ahora estamos con un nuevo comienzo aquí mostrando un poco de lo que no debía. <risa> Justamente, pero está chido, ¿no? Hacer este tipo de actividades, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? No, sí, está súper padre. Y poderlo hacerlo al lado de ti está. Increíble. Me <risa> <risa> no halagas, me no halagas, hermanita. Pues es igual la misma emoción porque pues, no manches años que no te veía. No, y ya después de tanto, pues qué chido que actividades así. Otra vez regresa. Exactamente. Sí. Ahorita estamos haciendo la prueba de cómo se puede leer mejor el, el spot. Para obviamente darle como que el caché. Que se vea, que se escuche bien y que se escuche acá como un comercial de, de televisión. ¿no? Más que nada. <risa> pues bueno, ahorita estamos. Ya todo puesto, ya todo listo en el programa Pues bueno, vamos a hacer la primera prueba directamente en la computadora Y a ver qué tal, vale suerte. Vale, vale Entonces le damos aquí a, al play Y en 3, 2, 1, intenta hablar un poquito fuerte, va Toda historia tiene un comienzo A veces tiene partida desde una cámara Y continúa hasta la captura de una sonrisa Se trata de mantener tu momento especial Tu momento más íntimo o producir el contenido audiovisual de tu empresa, para siempre. Se trata de ser quien eres, a solas o en compañía, de tener tu propia identidad, personal o empresarial. Tú decides dónde y cuándo, incluso lo que tengas en mente. ¿Eres libre de elegir cómo quieres hacerlo? Anímate y solicita informes ya. <risa> a solas o en compañía, de tener tu propia identidad, personal o empresarial. Tú decides Dónde y cuándo, incluso a lo que tengas en mente. Eres libre de elegir cómo quieres hacerlo. Anímate y solicita informes ya. Siento que lo grité mucho, ¿no? Sí, Pero, es, es que. que muy gritado. Es que a, cuando te lo puse acá no se escuchaba, creo que era más por la distancia. Entonces léelo, normal. <risa> normal. Sí, porque sí si escuché mi voz sí. así como gritando. ¿no? Changos. ¿Sí? Qué cosas, qué cosas.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 o producir el acabo <risa> <risa> <risa> <risa> No, no te preocupes. <risa> <risa> Relájate, muchachos. <risa> es que ya una vez hecho así, ya no tengo manera de bajarlo. Decides, <risa> ¿dónde y cuándo? Incluso lo que tengas en mente. Eres libre de elegir cómo quieres hacerlo. ¿Cómo quieres hacerlo?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 de tener tu propia identidad, personal o empresarial. ¿Tú de... Se trata de mantener tu, pro... tu propio <ríe> momento. A veces tiene partida desde una cámara y continúa hasta la captura de una sonrisa. Se trata de mantener tu momento especial, tu momento más íntimo. O producir el contenido... No, no me gusta no, la verdad, no. no. no sí. Si te... aparte me estaba yendo como muy rápido, sí lo sentí. Estaba agarrando la... Sí. la velocidad. Ajá, sentí que me estaba quedando como sin... Hasta sin... ¿Dónde y cuándo?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 O el de tu marca. Anímate, ya. Ok. tu vida, <risa> donde quieres iniciar una nueva etapa, quizá pueda ser difícil encontrar el punto de partida. Pero no todo está perdido. Con Day for Windows. Day 4 Windows? Mm, mm, pero no todo está perdido. Con Day, ¿Eh? Day for Windows. ¿Eh? ¿No bueno. el cambio que tanto deseas? ¿No Gracias. ¿Por qué preocuparnos? Consideramos la mejor opción para la venta de tu, de tu inmueble. No buscamos exclusividad. Manejalo Ay, no. también a tu lado. Sí, bonito. Escríbenos. Ok, este sí lo voy a tener que enseñar un poco más. <risa> más información. Ah, me gustó, me gustó. Ya, ya, ya. Quedó. ¿Ya, ¿Ya está quedando? Ya, ya. Así como que no me ajustaba a las palabras. ¿En inglés? No, a las ¿A a Ajá, como que a todo. Okay. me estaba agarrando el... el ritmo. Ajá. Ok. Entonces ya. ¿Estás lista para la primera prueba de este? Sí. Va. Sí, ahorita. Ta, ta, ta. <risa> vamos con... Aquí estamos conectando el audio Perfecto, y el ya. micrófono. Así que vamos allá. Ay, ay, ay, ay. Relájate. Respira o no. <risa> Si no me voy a quedar así como ansiosa. Dale, dale. <risa> no, Esta le más bien pensativa ¿eh? ¿En qué le contesto? ¿En ¿Qué le contesto? <risa> <risa> ok. Ok, ¿ya? <risa> omitiendo <risa> Dale, ok. Empezamos. Relajada. No. Prueba de. <ríe> Dale. 3, 2, 1, acción. Estás en el momento de tu vida. No me gustó si estás. Ok. ¿Quieres iniciar una nueva etapa? Quizá pueda ser difícil encontrar el puto. ¡Sí, me perdí! Ay, ¿quién, quién, ¿dónde estaba? ¿Dónde me quedó la línea? Porque me van las letras. Ay, perdida, perdida. Encuentra, encuentra, encuentra. ¿Etapa? Quizá puede ser difícil encontrar el punto de partida. Pero no te. Pero no te preocupes. Perdida. Aquí no está perdiendo esto. Aquí no está perdiendo algo. Acción de tu vida donde quieres iniciar una nueva etapa, quizá puede ser difícil encontrar el punto de partida, pero no todo está perdido, con el first... acción. Okay. <risa> Estás en el <risa> no buscamos exclusividad, manéjalo también a tu cuenta, escríbenos para mayor información. No, me gusta ok. Todo. No me gustó, no me gustó. No me Escríbenos para mayor información. Más sí, gusta No buscamos exclusividad. maneja no. No sí. es ¿Sí? <ríe> ese cambio que tanto deseas. No tienes por qué preocuparte. Conciliamos la mejor opción para la venta de tu mueble. <ríe> Con Day for Windows ayudamos a encontrar ese cambio que tanto deseas. No tienes por qué preocuparte. Conciliamos la mejor opción para la venta de tu mueble. No buscamos exclusividad. manejalo también a tu cuenta. Escríbenos para mayor información. Ya por Ya, ya, ya. ya. Es difícil encontrar el punto de partida. Pero no todo está perdido. ¿Con J4 Windows? Lo voy a hacer en forma de pregunta, no les. Tenemos la mejor opción para la venta de tu mueble. No buscamos exclusividad. Maneja también a tu cuenta. Escríbenos para mayor información Ándale, esa subidito de tono me gustó Y pues bueno, la Karen <risa> Vamos a empezar entonces con esa etapa, ¿vale? Con el último okay. En 3, 2, 1, acción ¿Estás vendiendo tu propiedad? Con Day for Windows te ayudamos a conseguir esa venta que tanto deseas No te asustes, no buscamos exclusividad manejalo también a tu cuenta Escríbenos. Para mayor información. Actividad, manéjalo también a tu cuenta. Escríbenos para mayor información. ¿Cómo te sentiste? Cuéntame tu experiencia en esta onda. <risa> me sentí desil desa desalivada o como se dice. <risa> <Oye>, espera, corta <risa> eso. No. Dime <risa> <risa> sí, que no lo grabaste. Se queda grabado. grabado todo. <risa> No, no, espérame tantito, estoy acá A ver no, no, no. <risa> Acción Con algo, ven Hazle acción con las dos manos No Tienes que hacerla así No okay. Bueno, ya, vete para allá <risa> Ok Ok hermanita, ¿cómo te sentiste? Cuéntame tu experiencia No, pues fue una experiencia me sentí como exponiendo en mi universidad. Pausa corte. Estabas en lo de la universidad. No, eso es como exponer en una universidad, ¿sabes? Es como de. Bueno, te toca exponer. Y tú. Oh. Y luego, ¿qué digo? Oh no. Así. Uno, de, uno se traba cuando está en el. enfrente de Exactamente, cuando estás así, ya lo estoy, ya me lo aprendí todo, lo estudié toda la noche Me mira al espejo, <risa> lo dije en voz alta Llega el momento, la hora de la hora y, y se te todo Todo, totalmente, ok ¿Sentiste bueno, nervios sí. obviamente? Muchos, muchos, muchos, muchas veces se me iba al aire Tenía que tomar bastante agua porque me deshidrataba Ok, y ahí okay. estás jugando <risa> Creo que Scarlet hoy va a tener muchísimo, muchísimo que ir al baño. No. Tomaste demasiado, casi un litro. Y allá te sobró tantito, creo. Uh -huh. Aprovecho. <risa> <risa> ok. Bueno, entonces, el resultado ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste los audios? Ya que una vez Muy que sexy. los escuchaste. Ah, ok. No, no es cierto. ¡Llame ya! <risa> Pero ¡Llame ya! eh. ¡Llame ya! <risa> y me okay. falta el bigotito <risa> <risa> Ahorita lo arreglamos Aquí tengo plumones <risa> Ok Vaya, vaya Pues bueno amigos y amigas Este fue el pequeño Detrás de cámaras de este pequeño comercial De este bonito comercial La verdad cuando... Ya les explicaré cuando estuve haciendo los guiones, me costó uno y la mitad del otro poderlos escribir Pero bueno, eso va a ser para historia de otro, de otro video Ella fue mi mejor amiga, mi hermanita, de hace añísimos Y pues bueno, ella, esa fue su voz La escucharán en los próximos videos, después publicitarios, no sé Y así, algo más que quieras agregar hermanita Un poquito más de tu experiencia pues qué les digo, me divertí mucho y creo que eso es lo que más vale y lo que más cuenta, ¿no? De apoyar a los amigos y te da una reflexión muy bonita sobre todo. Y yo digo que... ¡No! <risa> <risa> <risa> <risa> ok, de corta. <risa> ok, yo Estaba yendo bonito, ¿sabes? No. Esta continuación... <risa> de cocodrilo corte, <risa> <Okay. risa> <risa> corte, corte, corte, corte producción no, no, traiganme las, las lágrimas por favor las, las lágrimas okay. de cocodrilo y la canzoncita triste con el violín ¿sí? el violín más pequeño de uno Sí, ponlo aquí <risa> ok ¿quieres bueno. repetir? vale bueno pues me despido de todos ustedes, espero que les guste, espero que lo disfruten, y los dejo con mi compañero y amigo de toda la vida, hermanito, Alexis. Todavía un corazoncito, pero no, no me queda, a mí no <risa> me queda. A mí tampoco. <risa> pero bueno, ya para terminar este video y no hacerlo tan largo,